Esto ya es una locura norteamericana. El Demon 170 es el primer vehículo de calle que tiene como opcional un paracaídas para frenar el vehículo. Este lance. Es la empresa fusionada entre Fiat y Chrysler Y también Peugeot y Citroën Esta marca estuvo a cargo de la producción del Dodge Challenger Y anunció hace unos pocos días Que dejará de fabricar el Dodge Challenger Con motor a combustión interna Escucha bien porque esto es algo que va a cambiar para siempre Los Muscle Car O sea, los Muscle Car se acabaron Las próximas generaciones de estos vehículos Así como también el Mustang, el Camaro y el Challenger Van a ser completamente eléctricas Para despedirse, Dodge lo hizo de... Una gran manera presentó el Dodge Demon 170, que es una completa locura, algo nunca visto en las calles. Lamentablemente, solo se van a producir 3000 unidades y va a ser solamente vendido en los Estados Unidos de América. Y sí, uno de los pocos países donde se puede alimentar a semejante bestia. El último día de fabricación del Dodge Challenger será el 31 de diciembre de este año. Así que dale, tenés tiempo para comprarte uno. O por lo menos hacer el intento de traerla. El Dodge Challenger Demon 170 es un auto homologado para manejarlo en la calle. Pero también... Puede ser catalogado como un drag race car Pero te voy a contar un poco acerca de su impresionante motor Un V8, obviamente 6.2 litros Con un supercargador que genera 1039 caballos de fuerza Escucha bien, porque estas cifras se generan únicamente con un combustible especial llamado E85 que se usa en las carreras de Drag Race. Las especificaciones que nos da Dodge son realmente impresionantes. Este vehículo acelera de 0 a 100 en 1,7 segundos. Escuchaste bien, 1,7 segundos. Y el cuarto de milla lo hace en 8,91 segundos. Con una velocidad final de 243 kilómetros por hora. La transmisión es automática de 8 velocidades. Es bastante confiable, eso dicen los que saben, ¿no? Y tiene un nuevo sistema llamado Trans Brake. Que te permite calentar las ruedas traseras, quemar neumáticos, quemar caucho antes de alguna carrera o antes de hacerte el pistola con los pibes de la plaza. No sé. Esto ya es una locura norteamericana. El Demon 170 es el primer vehículo de calle que tiene como opcional un paracaídas para frenar el vehículo. Imagínate el lío que se armaría si el piloto de este auto frena y decide que salga el paracaídas en medio de un semáforo. Una completa locura, pero sí, este vehículo tiene ese opcional. Ahora General Motors no quiso quedarse atrás. Se anunció que el Chevrolet Camaro tampoco volverá a ser fabricado con motor de combustión interna. Nunca más, a partir de ahora, será totalmente eléctrico. La marca anunció hace dos días que dejará de producir la sexta generación del tan icónico y rival del Ford Mustang, Chevrolet Camaro. Y aún así prometieron y juraron que el Chevrolet Camaro no va a desaparecer. sino que van a hacer lo mismo que el Ford Mustang Mach-E, que el Dodge Challenger. Van a salir versiones completamente eléctricas Y ya lo hablé en un video anterior Pero bueno, si querés te lo comento de nuevo No sé cuán apurado estás marca del mundo hoy en día es electrificar absolutamente todo así también Ford no se quedó atrás con su nuevo Ford Mustang Mach-E que en mi opinión personal nada mejor me guardo mi opinión personal y hasta acá llegó el video del día de hoy un poquito de tristeza porque seguramente cuando yo me jubile estos autos directamente casi no van a existir y van a ser una completa leyenda pero bueno estamos avanzando hacia la electrificación un abrazo grande, adiós.